Hola, ¿qué hay? Hoy me veis un poquito más informal que de costumbre, porque vamos a ver coloquialismos. Coloquialismos que son indispensables para vivir en España, por ejemplo, tienes que conocer. Coloquialismos que a lo mejor has escuchado si ves series, si ves películas en español, porque son coloquialismos que utilizamos continuamente, pero si estudias a través de manuales de español o de vídeos más formales, pues no vas a conocer. Así que la clase de hoy es muy importante si piensas viajar a España o si quieres tener un español coloquial, un español como el que se habla en la calle. Así que, sin más dilación, si os parece, vamos a ello. Para que os hagáis una idea de lo usuales que son estas palabras, os voy a decir que muchas de ellas son sinónimos de palabras que son muy, muy comunes. Por ejemplo esta, mucho, mucho, es una palabra que utilizamos continuamente, es un adverbio de cantidad que es necesario, que podemos decir varias veces o decenas de veces, un par de decenas de veces, a lo largo del día, ¿vale? Entonces, la palabra que yo os enseño es mogollón. Podéis sustituir mucho por mogollón. Y es más coloquial, es más familiar, es más informal, mogollón. Me gusta mogollón tu vestido, me gusta mucho. Oye, Hoy he hecho un mogollón de ejercicio, es que he hecho mucho ejercicio. He estudiado español un mogollón, un mogollón. Es que he estudiado mucho. Fijaos que un mogollón actúa como sustantivo, he estudiado un mogollón, ¿vale?, cosa que no puede ocurrir con mucho, yo no puedo decir, he estudiado un mucho. Pero sí es, en eh, contextos informales, habitual decir un mogollón, un mogollón, he corrido, he estudiado, he pensado, un mogollón en vosotros. Otro sinónimo coloquial de una palabra, pues que usamos, y que además tenemos, es dinero. El dinero lo tenemos, el dinero lo usamos para pagar, lo usamos para comprar. El dinero es algo que es indispensable, al igual que saber estos coloquialismos de español. Bueno, pues en, os voy a traer tres palabras, dos sinónimos de dinero. El dinero es pasta, pasta, sí, como la pasta italiana que comemos, comemos macarrones o espaguetis, o, en fin, cualquier raviolis, lo que sea. Esto es pasta, pero la pasta en español también es dinero, dinero. Si no tienes pasta, no tienes dinero, si tienes pasta, tienes dinero. Y aunque son palabras que actúan como sustantivos, es muy fácil, por el contexto, entender que nos referimos a dinero de pasta o a dinero de comida. Si yo digo, hoy he comido pasta, nos referimos a la pasta. Si yo digo, no tengo pasta, pues probablemente quiero decir que no tengo dinero, a no ser que alguien me diga, oye, comemos espaguetis, y yo diga, no tenemos pasta. En ese caso, me refiero a la pasta. Bueno, la otra palabra, que también es un sinónimo de dinero o de pasta, es guita, la guita. Dame la guita, dame la pasta. ¿Tienes guita? Tienes pasta. ¿Cuánta guita necesitas? cuánto dinero necesitas. Y por último, tenemos también otra palabra coloquial relacionada con el dinero, pero en este caso sustituye al euro, ¿de acuerdo? En lugar de decir que tengo 20 euros, en español podemos decir que tenemos 20 pavos. Sí, sí, pavos, como el animal, el animal, el pavo, el pavo o el pavo real. Si hablamos de 100 pavos, de 20 pavos, de 15 pavos, de 3 pavos, estamos hablando probablemente de pasta. Porque, bueno, al menos en la ciudad no es muy común de hablar del animal, del pavo. Es mucho más habitual hablar de los pavos que tenemos como el dinero, los euros que tenemos. Si alguien os dice alguna vez que sois unos caraduras o unas caraduras, os están diciendo que sois unos sinvergüenzas, que no tenéis vergüenza, que podéis hacer cualquier tipo de acción, podéis acometer cualquier proyecto que requiera echarle morro, requiera tener poca vergüenza, requiera ser atrevido o ser atrevida, pues un cara dura. Un cara dura, ojo, porque tiene una connotación negativa, es un cara dura el otro día le dejé 20 pavos, me dijo que me los devolvería, y han pasado dos meses. Ese tío es un cara dura, un cara dura. También hacemos este gesto para referirnos a la cara, la cara tan dura que tienen las personas que son cara duras, que no tienen vergüenza, ¿no? Y decimos, vaya cara dura que tienes. Ser un cara, ser un cara dura, tener mucha cara, bueno, todas estas expresiones son coloquiales, son informales, y quieren decir que no tienes vergüenza, no tienes reparos, con una connotación, eso sí, un poquito negativa. Depende del contexto, pero mayormente negativa, especialmente si decimos cara dura. Espero que encontréis este vídeo una pasada, que veáis el vídeo y digáis, ¡qué pasada! Este vídeo es una pasada, Reyes, ¿cómo se te ha ocurrido? poner todas estas palabras informales, coloquiales, dentro de, de la lección para que hablemos como auténticos españoles. ¡Qué pasada! Menuda pasada, no me lo puedo creer, esto es una pasada. Bueno, un momento, un momento, ¿vosotros sabéis lo que quiere decir pasada? Claro, porque pasada viene del verbo pasar, cuando pasamos, ¿verdad? Yo paso por delante de la cámara, pero una pasada, no quiere decir que he pasado una vez, en este contexto. Una pasada es algo que es fantástico, es una pasada, es fantástico. ¿Qué tal tu viaje por Perú? Oh, mi viaje por Perú fue una pasada, es un país magnífico, se come muy bien, el tiempo es fantástico, los paisajes son maravillosos, fue una pasada, fue fantástico, fue maravilloso, fue increíble, fue una pasada no sería una pasada si le pusierais muchas pegas, ¿vale?, a vuestro viaje. Bueno, es que había muchos insectos, bueno, es que llovió mucho, la verdad es que la gente era muy antipática, en este caso estáis poniendo pegas, pegas. ¿Qué son pegas? Pues son cosas que no os han gustado, son cosas que os repelen cosas que chirrían, cosas que no deseáis, cosas que a lo mejor os llevan a tomar la decisión contraria, ¿vale? Si alguien os dice, "¿Te quieres venir a tomar una cerveza?" "No, es que tengo que estudiar", "No, es que he quedado", "No, es que estoy viendo una peli y quiero acabar de verla", y la otra persona os dirá, "Bueno, siempre mmm, pones pegas para ir a tomar una cerveza." ¿Qué pasa? si son media hora, 30 minutos, si es para vernos, comentar cosas, no pongas, no pongas tantas pegas. Hay personas que siempre ponen muchas pegas para todo. ¿Hacemos esto? No, no me gusta. ¿Nos vamos allí? No, eh, no estoy cómodo. Eh, ¿Vemos esta peli? No, no me gusta ese actor, o esa actriz. No, pues estos son pegas, una palabra informal, una palabra coloquial, para hablar de cosas que no nos gustan, son pegas, es decir, no nos gustan y además pueden impedirnos tomar una decisión. En otras palabras, las pegas son como excusas. La siguiente es muy molona, molona que te cagas, y es chasco. A veces decimos llevarse un chasco, o vaya chasco. He conocido a un chico por una aplicación de citas. Y, bueno, primero nos escribimos algunos mensajes, parecía un chico divertido, inteligente, y luego lo he conocido y ha sido un chasco, menudo chasco. Era muy antipático, era muy aburrido, no tenía conversación, vaya chasco. Pues en este caso nos hemos llevado un pequeño disgusto, algo nos ha incomodado, pensábamos que la situación iba a ser de una manera determinada, en positivo, y ha sido lo contrario, esto es un chasco, un chasco. Me ha llamado mi jefe, creo que va a subirme el sueldo, creo que va a pagarme más guita, más, más pasta, y luego voy y hablo con mi jefe y me dice que estoy despedido. Vaya chasco, menudo chasco, ¿entendéis el concepto del chasco? El chasco es como un cubo de agua fría que nos tiran, ¿no? Que también tenemos esa expresión. Fue como un cubo de, de agua fría, ¿no? Pues te quedas sorprendido, pero para mal, para mal. ¡Un chasco! ¡Un chasco! ¡Mirad! ¡Vamos con un verbo! Porque también hay verbos informales, coloquiales. Por ejemplo, tenemos el verbo en español que define, define la acción de pasear por una ciudad. Sobre todo cuando nos vamos de viaje y andamos, visitamos una ciudad nueva y queremos ver monumentos, queremos ir a tiendas, queremos conocer a gente y entonces andamos, ver las costumbres de esa ciudad y lo que hacemos es patear, pateamos por la ciudad, pateamos, andamos, andamos por la ciudad, la estamos pateando, la pateamos. Patear puede ser golpear con el, con el pie. En Hispanoamérica se utiliza mucho para hablar de chutar, cuando juegan al fútbol y golpean la pelota con el pie, ellos dicen patear. En España se utiliza más chutar. Quiero decir con esto, que patear también es golpear con el pie, pero es mucho más usado, al menos en España, para referirnos a andar por una ciudad, especialmente cuando hacemos turismo. Os he avisado, muchas de estas palabras informales sustituyen a palabras que son, eh, pues las, las palabras fundamentales, como la que os voy a decir que es probablemente la palabra más fundamental de la historia del mundo. Vosotros, ¿cuál diríais que es la palabra más fundamental? Es una de las primeras palabras que los bebés, os doy una pista, es una de las primeras palabras que los bebés, los recién nacidos, dicen. ¿Sabéis cuál es? Sí, es mamá, mamá, ¿vale? Mamá. Bueno, pues tenemos un, inform, un informalismo, un coloquialismo, una palabra muy informal para referirnos a nuestros padres, Y es mi viejo o mi vieja, nuestros viejos, mi vieja. Mi vieja está enferma, mi vieja está muy feliz desde que se ha separado, mi vieja está jubilada. Bueno, pues, nos referimos a nuestra madre o a nuestro padre, es una expresión más informal. Que, a lo mejor a algunos padres no les gusta, pero a otros les da igual, son mis viejos. ¿Cómo está tu vieja? ¿Cómo está tu madre? ¿Cómo está tu viejo? ¿Cómo está tu padre? Ayer vi una película muy chula, muy chula, me gustó mucho. Chula, la película era chula, esta palabra a lo mejor ya la habéis escuchado, algo es chulo o algo es chula. Es una palabra que tiene dos connotaciones totalmente opuestas, ¿vale? Si algo es chulo es que mola, es que está guay, es que nos gusta, está chulo. Me gusta tu gorra, está chula. Me gusta tu camisa, está chula. Me gustan tus pantalones, están chulos. Pues queremos decir que nos molan, que nos gustan, que guay, que guay, que nos molan. Pero un chulo o una chula es alguien que es muy presumido, y en este sentido, en español tiene una connotación muy negativa, es un chulo, es un chulo, tío. Pasa de él, es un chulo, siempre está presumiendo de que tiene dinero, de que tiene amigos, de que su coche es muy rápido, es un chulo, un chulo de mierda. A veces utilizamos también esta coletilla, chulo de mierda, vale, que bueno, es ofensivo, por lo tanto lo podemos usar o lo usamos cuando hablamos de una tercera persona que no está aquí, Va, ese tío es un chulo de mierda, o cuando estamos enfadados, ¿vale? La que sí, que quiero que aprendáis es una que tiene una connotación contraria, ya lo habéis visto, es muy positivo, si algo es chulo. Si algo es chulo es que nos gusta, es que queremos hacerlo, es que es divertido, es que lo encontramos molón, estupendo, es chulo. Desgraciadamente, otra de las palabras habituales que podemos usar, o que nos encontramos de vez en cuando en nuestra vida, es problema, ¿sí? La vida está llena de problemas, siempre surge algún problema, algún inconveniente. Y en español tenemos una palabra muy informal, muy coloquial, no es negativa ni es ofensiva, porque hablamos de un problema, fundamentalmente, entonces al problema no le va a molestar que le pongamos una palabra u otra. Y en este caso es, la palabra es movida, vaya movida, que a veces, no siempre, pero la acepción que yo os enseño hoy está relacionada o es sinónima de problema. Tengo una movida en casa que no veas. Joder, macho, vaya movida. Es decir, pues hay una situación problemática, hay un lío, hay jaleo, hay movida, ¿vale? Palabra que os aconsejo que empecéis a utilizar ya como sinónimo, pues de lío, de jaleo o de problema. Una movida, una situación que nos tiene un tanto preocupados o que nos molesta. Es una movida. Hablando de palabras informales, no podemos dejar fuera de esta lista una palabra como tronco. ¿Habéis ¿Vale? escuchado lo de tronco? Un tronco es la parte del árbol, la parte firme, marrón, con corteza, que podemos abrazar de un árbol, eso es el tronco. Pero también, de forma informal, de forma coloquial hablamos de nuestros amigos como tronco. Ey, ¿qué pasa, tronco? ¿Cómo te va? Es una expresión que podemos usar y que es habitual. Ey tronco, ¿cómo te ha salido el examen? Ey tronco, ¿nos vemos mañana para tomar unas cervezas? Tronco, ¿vale? También, aunque es menos usado, tronca se puede decir. Ey tronca, ¿qué tal? ¿Cómo te va con tus padres? ¿Tienes movidas en casa? Tronco o tronca, aunque es más usado, tronco en, en masculino, para hablar con el colega, para referirnos a nuestro colega, a nuestro amigo. Bien, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la lección, si es así, le das al like, compartís y os suscribís, y ya sabéis que podéis verme la semana que viene. Que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos el domingo que viene, si queréis. Hasta entonces, sed buenos, chao.